Sabe venir esto, un momentito. Ya está, ya está, chicos. <ríe> qué rápido se van los cheles. Qué rápido se van los cheles, chicos. Qué rápido, ya se me ha, ya se me ha todo añadido. Vale, 6, sí, sí. Hostia, la oferta, la, la oferta de 50 pavos. Esta, chicos, tenéis que darle más caña. A esta tenemos que llegar a mil mínimo, la verdad. Vamos a abrir todo, todo, todo esto. Empeza, vamos a empezar fa facilito, chicos. Facilito, vamos a empezar rapidito, fácil. Vamos a empezar básicamente con la skin gratis. La skin gratis, a ver qué toca. Una de tres, tengo tres para abrir ahora mismo Vale, perfecto, tres para abrir Tres para abrir, mega pack Opening A ver si toca algo tocho Uy, las 75 fichas que hubieran venido El raro me mola Las gemas, 10 gemas, bueno, no está nada mal 10 gemas, vale, en una hora podemos abrir más ¿Con qué empezamos, chicos? Empezamos con raras Me daría para... 18 raras, puede ser Y luego, para... De estas, más Raras, raras, chicos ¿Cuántas son? Madre mía, dios. Vamos a salir de una en una. Vamos a empezar de tres primero, tres primeros normales y luego ya le vamos dando. A ver, ¿qué tal? A ver, la primera. Quiero lo que viene a ser... Dame la épica, la épica. No, es que esta es muy fea. Esta no me gusta nada. O sea, no me gusta nada. Seguimos. Tres y luego unas, una, una más tocha. De una en una, tío, poco a poco, cabrón Poco a poco, poco a poco el... ¡Dame el Tiranosaurus! ¡Vamos! ¡Lo tenemos, chicos! Por fin lo quería, tío, lo quería Lo quería encima el verde Vale, una más y le damos una épica, ¿vale, chicos? Una más y le damos a una épica Chicos, chicos, chicos, chicos, chicos, chicos Se puede venir especial Ojalá se venga especial Eh, nada, esta me da exactamente igual La bruja piruja Me da, la verdad, un poco igual Le os da una épica Épica en 3, 2, 1 Abrimos una épica a ver qué tal, a ver qué tal, a ver qué tal A ver qué tal, a ver qué tal Se puede venir, hostia, acaba de pasar el dragón ¡Oh, ¡Dios! Esta está guapísima, esta me encanta Me encanta, esta, esta a mí me gusta mucho Uf, Otras tres de esta, vamos Otras tres Primera, primera Primera de la segunda tanda de eh, ¿Estas cuáles son? ¿Cómo se llaman exactamente? El Yeti, el Yeti, el Yeti Ey, no, esta es muy fea Convertimos, convertimos Seguimos con esto Madre mía, menudo para copining me acaba de montar. Menudo para copining. Ojito. ¡El legendario! ¡También la legendaria! ¡No me des esta que la tengo! Ya me cago en tu madre. Una más, venga, una más. Una más. Una más, tío. Todos directo en Twitch, hype del barra, Y barraba y en YouTube, en vídeo para YouTube. Dame la épica esta. El pollo, el pollo, el pollo, el pollo, el pollo. No, bueno, no está nada mal. No lo voy a usar en mi vida porque no me gusta, sinceramente. Es muy tocha. Seguimos con la épica. ¿Épica? Le damos épica, épica, épica, épica épica. Twitch Jaime calma barra baja para los de TikTok Especial, por favor, una especial, una especial, una especial Hoy oh, la especial estuvo muy cerca Vale, esta la convertimos, son 15 La tengo ya, obviamente otra, otra épica, otra épica, venga, otra épica Tiene que ser una tocha, chicos Tiene que ser una tocha, por favor, tiene que ser una tocha Lo especial acaba de pasar El, o oh, bueno, otro Otro T-Rex, no creo que lo use porque es marrón y me parece una caga Pero bueno, vamos a abrir 5 del tirón 5 del tirón, normal esa A ver qué tal A ver qué tal Vale, el pollo ya lo tengo Se va a convertir, autoconvertir Vete a por el alien, tengo que ir a por el alien, tío Tengo que ir a por el alien ya ¡Oh! ¡No! ¡No! No me lo puedo creer, estuve a punto estuve... Esa estaba guapísima, cabrón ¡El zorro, perfecto! Vale, vale, vale, vale El Silver Fox, Silver Fox Al palo, literalmente al palardo Bueno La odio, la odio un montón la odio una locura Chicos, Twitch Jaime Gal barra baja Vale, la odio un montón, no me gusta nada Esta la duplicamos Vale, su, se duplican solas Y vamos a abrir No, esta es poco a, esta una a una Que estas son tochas estas, estas se, se da mucha caña Vale, chicos, a ver qué tal, por favor, especial El, el dragón Uy, esta también me gusta mucho, eh Otra vez no... Ah, bueno, la convierto, la convierto, chicos, la convierto Son 15 Vamos a abrir otra de épicas Tío, una especial estaría de locos, tío Una especial estaría de locos, tío De verdad que una especial estaría de... Uff Dame la legendaria, tío, aunque sea Es que es muy rata el juego a veces Me vamos a convertir otra, tío Venga, otra más épica, tío, otra más épica Y tú tienes todas las especiales Vaya viciado Vaya viciado, vaya viciado, vaya viciado vaya... ¡Oh! Esa estaba muy guapa Vale, dame esta, dame esta, dame esta Vale, me mola, me mola Esta me mola, esta me mola, vale, perfecto Me mola, me mola, me mola Vale, otra más, venga, otra más Para zanjar ya con esos 500 Zanjamos con esos 500 o oh, acaba de pasar el dragón, tío Mi favorita de las especiales ¡Dame esta! ¡Dame esta! ¡No me des esta, tío! ¡Qué ya dos veces lo mismo, tío! ¡De verdad! ¡De verdad! Cuatro del tirón Otra vez lo mismo, tío Con lo gapa que está esa, tío ¡El ninja! ¡Dale el ninja, tío! Otra vez lo mismo La puta skin está tío La puta el zombie, dame el zombi aunque sea Aunque no me gusta la verdad nada, no me gusta el zombi nada O sea, sinceramente me parece una ruina de skin el... Ay, el, el robot lo, lo que me mola y lo que no me toque Está muy tocha, lo estoy visionando ¿Por qué lo estoy viendo tan claro que está tan tocha? ¡Dios! Ahí lo tenemos La quería tres veces ya seguidas, es que no me jodas Parecía que no me la iba a dar de verdad Vale, vamos a ir con Otra más épica, a ver qué tal, la épica Esta está muy guapa, esta la voy a usar bastante Esta la voy a usar bastante Vale, otra más. ¡Uff! ¡Legendaria! ¡Dale! ¡Legendaria! Bueno, el, el ninja, el ninja, el ninja me mola. Otra más, otra más épica. Tío, tiene que tocar una especial, chicos. No me podéis. Ha sido vacilar, vacilar así de fuerte. Ha pasado mil veces la misma especial, chicos. ¡Dame la legendaria! ¡Dame esa! No, mi tío, no me des esta otra vez, tío. Sí, dos seguidas iguales, bro. Venga, otra más de estas y seguimos con las normales. Otra más de estas y seguimos. Buah, tío, me han una especial. No, tío Qué rata de mierda Vale, pues vamos Vamos a abrir la 5 del tirón Va, Tío, hasta a punto, bro, hasta a punto Sigo rápido todos a, a, a Twitch, legendaria, no me lo puedo creer Es una rata de juego, tío, es una rata el cabrón Es una rata eh, Es que aunque sea esta me hubiera gustado, tío, esa Quedan tres de estas, tío, y las últimas, son las últimas ya. El rey, aunque sea Baltasar, Baltasar, chicos. Quedan dos. Ahora juego Abdel, cabrón, estoy viendo, estoy viendo cosas. Vale, esta fachera, pero es que no me gusta, la verdad. Bro, el, pa el pase, literalmente, eh, me la voy a. El pase lo, lo compro bro, de luego después. De una en una, chicos. De una en una. De una en una Especial, tío, por favor No me seas tan rata especial Que me toca la legendaria La legendaria, aunque sea Venga, tío Venga, venga, venga, venga Seguimos, otra más ¿Cuántas me quedan? No sé cuántas me quedan No sé cuántas me quedan No voy a pensarlo, no voy a pensarlo Esta está muy guapa La que me gato que está es muy guapa Venga, una especial guapa, tío ¡Ay, ay, ay! Lo cerca que ha pasado Esta ya la tengo Dame el zorro, aunque sea Bueno Pues nada Pues convertir Creo que me quedan muy pocas Me quedan muy pocas Tiene que tocarme algo más, chicos Tiene que tocarme algo más ¡Sí! ¡Hijo de puta! Otra vez esta no, tío, cabrón Otra vez esta no, cabrón Soy el motivo, un saludazo Un saludazo, bro Venga, a ver qué tal, tío, a ver si toca algo tocho, venga Por favor, por favor ¡Vamos! ¡Me toca, me toca, me toca! 100% Eres un hijo de puta de mierda de juego Es un mierda de juego, tío, es un mierda de juego, tío De verdad es un mierda de juego Dos veces lo mismo, en esta me toca, en esta me toca la especial En esta me toca la especial En esta me toca la especial, es que me va a tocar porque lo sé porque ya se, se ha pasado conmigo el juego Bueno, al menos la legendaria Es una mierda de juego, es un cabrón el juego Es un cabrón, es un cabrón es, es literalmente un cabrón, un cabrón Un cabrón No puedes ser así, tío, conmigo, tío No puedes ser así conmigo, tío No me lo puedo creer Ay. Chavales, ¿cuántas veces seguidas casi me toca esa? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿En serio? ¿Cuatro? ¿Qué suerte es esta? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no, bro! ¡Otra vez no! ¡Queda muy poco, chicos! ¡Queda muy poco! ¡Queda muy poco! ¡Oh, oh, oh. que la legendaria! ¡Vale, vale, vale! ¡Está guapa, está guapa! ¡Está bastante guapa la amarillita! No queda nada, por favor Me quedan prácticamente 5 o 6 como mucho Dios, por favor, que me toque, que me toque, que me toque Ahí ha pasado otra vez la capulla No, tío, es que de verdad, no me va a tocar nada, tío No me va a tocar nada No celebras antes de tiempo y te tocará Vale, no voy a celebrar nada, me voy a quedar quieto No reacto no reaction pack Pues la verdad es que hubiera molado al menos haber hecho... ¡No! ¡Me cago en la...! Nada, chicos, es que de verdad, de verdad... ¡Miau! ¡Sack de cat Twitch, tío! La verdad, ¡Miau! La verdad que un poco de ¡Miau, tío! Aunque sea el león, ¿no? Vale, el león. El león lo utilizaré alguna vez que otra. Vale, me quedan literalmente tres cajas. Tres o menos. Así que, por favor, Diosito, que me estás escuchando? Quiero que me toque una especial. Ya que me has puesto la zultante de la cara, esa skin, me gustaría que me la dieras, tío, antes de irme. Y me da otra vez esto. ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! No queda nada, tío. No queda nada. No queda nada, bro. No queda nada, bro. Es que no queda nada. Es que o toca ahora nada. Madre mía. Me toca el robot, menos mal. Eh, Está más cerca de, de ganar todas las, las épicas... Las especiales que nada, tío. Joder, el tío. Pues la verdad que soy tonto. No... Bueno, pues no lo tenía. Creo que ya está. Me queda literalmente una tirada. Chicos. ¡Ay! No es Reaction Pack. Nada, tío, es una mierda de juego, tío. ¿Cómo puede ser tan capullo? Y no me da para la última, tío. ¿Qué F, tío? ¿Qué F? ¿Qué F?